Saludos cordiales Prisliners, os habla Luis desde un pueblo de España llamado Saelices. Un pueblo de unos 300 habitantes que hoy vamos a ver en Cuenca, a unos 140 kilómetros de Madrid. Se basa en la agricultura, la ganadería, la producción del vino y, como siempre os digo, o bueno, como me he informado, uno de los pueblos más baratos de España. Vamos a, a tratar de mostraroslo en este vídeo. Vale, aquí desayunando en la plaza de, del pueblo, en este pequeño bar. Desayuno típico de España: pan con tomate y un café. Y mirad, aquí ya tenemos la primera propiedad que pone que se vende: os digo, el teléfono 969 325120 y el móvil 619-20068. Voy a trataros de haceros un recorrido por este pequeño pueblo a una hora de Madrid en coche, una hora larga. Vamos a ver precios de vivienda, ya os digo, uno de los pueblos más baratos de España y posibilidades de trabajo, que trabaja mucho en la agricultura. El canal de referencia para el que todo aquel que quiera venir a España y una vez aquí hacer las cosas bien, no se olvidéis de ese like y de compartir y de suscribir el que todavía no esté vamos allá, y Kisi por supuesto se va a portar bien Pues Prilines, por lo que he estado averiguando este es uno de los pueblos más baratos de España por 20.000 euros se puede encontrar un piso totalmente completo y un chalezón de varias plantas, me ha estado explicando la dueña del bar de ahí abajo que lo puedes encontrar por 90.000 euros, vale, mirar un poquito las calles os las voy mostrando y me ha dicho que hay trabajo ¿eh? que hay una no sé qué fábrica me ha explicado que provee al mercadona y que da mucho trabajo luego que hay también mucho de hostelería y también en los pueblos de, al, de alrededor mirar un poquito las casas vale eh, si fijáis están bien vamos están para habitar perfectamente Me está gustando este pueblo, ya os he dicho, a una hora y pico de Madrid, en Google y por ahí te pone 300 habitantes, la dueña del bar me ha dicho que son unos 400 habitantes y que tiene un alcalde súper eficaz, no sé de qué partido será, pero vamos, que a los viejecitos les llevan la comida a las casas, hace fiestas para los jóvenes, vamos, me ha hecho la chica muy contenta, luego si puedo os la entrevisto, ¿vale? Vamos por aquí. Vamos, Kisi. Que vean el pueblecito de los Prilines. Qué maravilla de pueblo, por favor. Se oyen los pajaritos. Ahora, mira, os digo qué hora es. No hace calor, no hace frío. Van a ser las 12 del mediodía, Prilines. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Qué pueblo más bonito, por favor. Vamos Kisi, también esto lo veo yo, eh, hay mucho turismo rural, entonces ¿qué haces con una casa de estas, como la que hemos cogido Kisi y yo, para pasar aquí un día y la alquilas por booking, la pones en alquiler y la pones a rentabilizar. Eh. Esta es la iglesia, mirad, la iglesia del pueblo, la que os hablaba al comienzo del vídeo. Y maravilla desde luego tranquilidad Mira, 12 del mediodía no es un pueblo despoblado ya veis los coches pero, pero vamos, no es un parla una alcalá de henares la iglesia de saelices vale para los despistados estamos en el pueblo de saelices se llama la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y la construyeron en el siglo XVIII, estilo barroque, estilo barroco, vamos, vamos Kishi, mira, Prilines, y esa casa que veis ahí es donde estoy yo, ahora luego os la enseño por dentro, la del fondo, vale, y esto que veis ahí enfrente es el ayuntamiento. Mirad que ayuntamiento, vamos. Qué curioso. Espera aquí, sí, guapa. Pero vamos, aquí. No o sé, sea, el que le interese repoblar. Y que no quiere un pueblo perdido, perdido. Creo que es una opción. Biblioteca municipal, miradla. Y por supuesto estos sitios no es que te arreglen los papeles, como muchos de vosotros a veces decís, no, no es que te arreglen los papeles, pero no es lo mismo para hacer un papel, venirte aquí al ayuntamiento, que te van a conocer en un momento, te van a ayudar, que imaginaros el que quiere ir al ayuntamiento de Madrid, pide cita, no la pidas por internet, aquí vas y yo creo que hasta hablas con el alcalde. vamos Kisi, vamos para que vean los primeros la casa la iglesia y vamos para la casa luego la enseño por dentro estamos viendo el pueblo de Salices. si encontramos a alguien pues la entrevistamos y la casa es esta mira, esta es la casa rural ¡Vamos, Kishi! Escuchar las campanas... Prislinas. Escuchar las campanas... Pues por Prislinas, os voy a enseñar la casa... ...en la que estamos Kishi y yo... ...que esto yo lo veo una buena idea de negocio... ...porque tú coges aquí una casa... ...la condicionas, como vas a ver esta te das de Booking.com, que te va a traer los huéspedes y la alquilas, se está costando, mira os digo lo que me ha costado, 60, me ha costado 70 euros, 70 euros una noche, solo el alojamiento y esto es tenerla en funcionamiento 3, 6, 5 días del año. Vale, mirad os la enseño por dentro, está justo aquí al lado de la, de la plaza del pueblo que veíamos con la iglesia y aquí la tenéis, casa rural, ¿vale? Mirarla por fuera un poquito aquí en la calle y vamos dentro para que la veáis aquí sí, ven para dentro, ven, ven guapa casas rurales, insisto, esta se llama fuente, fuente de la mar, Le han puesto el nombre a cada casa le ponen un nombre y mira por aquí se entra, tiene bastantes apartamentos, luego tiene un sistema que han puesto que la luz se enciende sola, este es el apartamento en el que estamos quisillo y yo, os lo enseño, muy cuco, miradlo, tiene lo que es la habitación, el, eh, te viene con un armario, te viene con un televisor y aquí tenéis el baño prilines vale, un baño normal saludos cordiales una buena ducha todo tiene un buen parque, una tarima que le han puesto a toda la casa y y nada, y este apartamento te lo están alquilando, pues eso, depende de la época por pues 60-70 euros por día, por día insisto, en booking le vas dando de alta, te trae los clientes Luego esta es toda la casa rural, que si fijáis ahora no hay nadie yo creo, pues tiene uno en el que estamos Kiss y yo, tiene aquí otro, dos, tres, tiene cuatro en total, multiplicar y luego aquí tiene una zona común que os la enseño, con una especie de comedor y una cocina para todos los habitantes que alquilen. Una nevera. Insisto, todo el suelo igual. Y yo aquí veo una idea de negocio. Y una, una sala con unos sillones. ¿Vale? Para, pues, para ver la tele, el que quiera ver series. Yo desde luego no la pongo. Entonces yo lo veo una idea de negocio. Coges una casa de estas. Barata. Quisilla. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quisi ya! Ya, tumba, tumba. Coges una casa de estas. La rehabilitas un poco, eh, la das de alta en booking, la das de alta en booking y a producir. No digo que tenga que ser en esa helices, en cualquier otro pueblo de estos rurales. Lo veo una buena idea de negocio, de verdad. ¿Cuánto puede gastar, cobrar esto? Pues no lo sé, habría que, que verlo ¿no? y antes de arreglarlo. Aquí lo han dejado, ya os digo, muy bien. Está todo con su tarima, como lo estáis viendo, Priglines. Ah, por cierto, dejan perros, porque esta la busqué por Booking buscando que dejaran mascotas. Idea de negocio. Vamos a seguir viendo el pueblo Prilines y si encuentro algún vecino, pues tratamos de entrevistarlo, ¿vale? Ven, aquí sí. Ahí vemos dos coches... Es que no hay nadie, eso también es cierto. ¿eh? Pero trabajo, sí que me dijo la señora que había. Mirad, por 20 mil euros se puede encontrar aquí una casa, uno de los pueblos más baratos cerca de Madrid. Vamos, vamos. ahí se oye una música pero es que no se oye nada en este pueblo nada más que las campanas, eso sí cada hora en punto unas campanas mirad, aquí he visto una empresa reformas integrales 646 441 771 646 441 771 Jorma se ve que aquí pues te se dedican a eso. Lo que pasa es que no hay nadie, está cerrado, prilines. Vamos a ver qué vemos por aquí. Kisi. Oye, Kisi. ¿Qué pasa? ¿Qué ves ahí? Oye, ven aquí. Hay gatos. Dos gatos que han llamado la atención aquí sí. Ven, oye, ven. Ven aquí, ven, ven, Kisi, que esos te pueden. Venga, vamos para abajo. Ven. pero llevo todo el día llevo todo el día intentando encontrar a alguien aquí para entrevistar y no veo a nadie de verdad, ¿eh? increíble ahora son ya el sábado y habrán pasado yo que sé, como 10 horas de esta mañana mira, lo que sí veo, que tiene el centro de salud este edificio blanco es el centro de salud mire, vamos a sumarnos a la fuera, de, a la fuera del pueblo aquí es la imagen que os daba antes y aquí está el centro de salud la plaza de la iglesia que veis allí al fondo vale, con la iglesia aquí sí, ven para acá, ven, ven. y mirad, este es el centro de salud o sea que el consultorio de salud tienen, vale, no es que sea un hospital pero sí un consultorio de salud con buena pinta consultorio local Servicio de Salud de Castilla-La Mancha Y lo que sí me dijo la señora Que aquí había bastante trabajo Como os dije antes Porque hay una empresa que provee al Mercadona A todos los Mercadona de España Mira, ahí se acaba el pueblo ya De verdad, voy a seguir dando vueltas por aquí A ver si encuentro a alguien que nos hable Alguien de aquí pero Se ven coches, pero no se ve a nadie Y no es que sea un día raro aquí van a construir algo Ven que sí. en este solar se ve que lo han limpiado veis ahí el corte de esa casa y del centro de salud aquí van a hacer algún edificio el valor añadido que veo es eso que esto está a 140 kilómetros de madrid mirad qué tranquilidad sigo andando por el pueblo a ver, nos metemos por aquí qué tranquilidad por favor ¡Qué tranquilidad! Estamos en un sábado a las 6 de la tarde ¡Vamos, Kisi, ven! Mira, Prilines, ya esto es el final del pueblo No sé si apreciáis ahí al fondo las montañas son no sé unas cuantas cuadras de pueblo y si oye el ruido de los coches al fondo de la autopista que va hacia Madrid lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir luego en la descripción del vídeo os pongo, os pongo un, un pequeño texto ¿vale? de las características de este pueblo mirad lo que me encuentro aquí, un Tesla Fijar qué curioso, un Tesla aquí ha aparcado en un pueblo que como podéis ver todo el paseo que voy dando aquí no hay nadie, en las calles 300 habitantes te ponen en internet que tiene, 400 habitantes me dijo una señora de ahí no pasa y vemos aquí un Tesla aparcado fijaros, prisiones, qué curioso vamos, Kishi, ven lo que no sé, tendrá, lo tendrá para enchufar dentro de la casa o algo Yo sigo, ¿vale? A ver si encuentro a alguien y si encuentro a alguien para entrevistar lo veréis ahora más adelante. Mirad, aquí venden, venden un terreno. Os digo el teléfono, creo que se ve en pantalla, pero lo digo por si acaso. Se vende 969-132054. Habría que poner el teléfono 34 de Madrid, 969 132054. Perdonar, hay que poner el 34 de España adelante. Sería 34969132054. A ver si vosotros podéis ver el, el solar. Levanto la cámara. Este terreno es lo que se vende. Yo no lo veo que está más alto, pero luego al ver el vídeo lo veré. Vale, aquí se podría construir cualquier cosa porque está justo construido los de al lado, o sea que entiendo que aquí se podría edificar lo que os decía antes de un negocio rural y mira enfrente qué chale más bonito fijaros y también la idea esta de negocio que veo de de, de coger una o hacerla o coger una de estas, rehabilitarla un poco y alquilarla 70 euros al día con un booking con como os decía antes ahí se ve como una fábrica y esa es la carretera que va luego por Madrid Este es el final del pueblo Esos carteles que os he enseñado que se vende Seguro que se podrían mejorar las ofertas Con todos estos que veis aquí Que no pone nada Pero que seguro que, que averiguando quiénes son los propietarios Muchos de ellos podrían venderlo Y seguramente a precio mucho más baratos Que los que se anuncian Porque pienso que no lo, no lo están utilizando tranquilidad, por favor, si no fuera porque se ven coches aparcados no muchos pensaría que es un pueblo fantasma y también curiosamente mirar lo que tienen las puertas tienen como esas telas supongo para protegerlos de los, no sé, del calor del frío, la temperatura es buena ¿eh? no hace ni calor ni frío aquí podéis ver como voy yo Prilines, aquí me levanto la manga buena temperatura en este momento estamos Mañana es 1 de mayo. Tampoco voy a llamar a una puerta para entrevistar a alguien, ¿no? Pero bueno, una idea del pueblo la estáis haciendo. Eso desde luego. ¿Vale? Mira. Vamos por aquí, Kisi, vamos por esa. Oye, déjalo. Ahí se ve que tienen los perros encerrados en esta casa de Prilina. si los ha detectado. Oye, Quisi. Habitantes tiene. Hola. Mira, Prilina es otra que se vende. 651 -78 -79 71 Lo repito, siempre con el 34 de España: 651 787971 Esta necesitaría rehabilitación totalmente Pero vamos, se la ve una buena casa Yo creo que los muros se podrían aprovechar La vecina es un poco borde Ha salido la dueña La dueña de los perros se Me ha dicho que no, que está muy ocupada Una borde, vamos Esta es la que se, se vende Mira, aquí viene una señora, a ver si la puedo entrevistar Mira Ven Kisi, ven Señora, bien, bien. usted vive aquí, en el pueblo, ¿Eh? que si usted vive en este pueblo, ¿le podía hacer algunas preguntas? Que estamos para ver el pueblo, para conocerlo un poco. Yo, este, ya soy un, yo, yo no, no entiendo no. Nada, nada. Lleva muchos años viviendo aquí. Muchos años, sí, pero yo sin salir a la calle, como yo digo, no menos cuatro años. Bueno, pero ahora está, aquí, aquí vive tranquila usted, ¿verdad? Me doy un paseo, de ahí aquí. De, bueno, pero ya se lo puede dar, ¿verdad? Que en Madrid, en Madrid, si sí, se lo da usted sola. Mira, ahora viene mi hijo. Vale. No, pero es bueno que pase usted. Sí. Es bueno. En Madrid ni, ni esto se podría dar. Ah, mi madre. ¿Le puedo preguntar su edad si no es indiscreción? ¿Eh? Su edad, si no es indiscreción. Otro, 88. Bueno, bien. Se la ve claro. bien. ¿Puedo hablar con su hijo? puede es su hijo? Es mi hijo, sí. Le puedo hablar. Hola, amigo. Hola. Que estoy hablando con su madre. ¿Usted es de aquí? Sí. Es que está estoy haciendo como un pequeño reportaje, muy pequeño para YouTube, para cómo es la vida en este pueblo. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Porque, sí. Vale, si deja a los perros, ahí viven las fieras, ahí, ahí viven las fieras, madre mía, Quisi Quisi Quisi, Quisi, no entres en la casa del señor, Quisi, oye Quisi, no entres en la casa del señor, ¿cuál es su nombre señor? Yo me llamo Luis, encantado amigo, que es que le he preguntado a su madre, pero me dice ella que es muy mayor y que ahí me dice ahí viene su hijo. No, lo que aquí lleva, sí, va, no entres. Bueno, ¿Qué no tal para... es la vida aquí? Así un poco... Aquí lo que usted... muy, tra muy tranquila. Y, ¿Y está... hay trabajo aquí, Podría no. encontrar... Sí, ven aquí, aquí trabajo no hay? No hay trabajo. No... Pero que no sé que me decían que hay una fábrica que provee el mercadona. ¿Aquí? Sí, me ha dicho ahí la del bar que hay una fábrica... Bueno, aquí, aquí, a lo mejor a... En Tarancón. En Tarancón o algo. ¿Y entonces de qué vive aquí las personas? Más o menos? La gente aquí, vive sí, de, de aquí. Ha sí, sí. Vivido siempre de la agricultura y luego la gente de aquí pues ha ido fuera. ¿Se ha ido fuera? A Trancón. ¿Que habrán 200, 400 habitantes? Aquí unos aquí. 300, así. Ah, bueno, no mucho. Pero vamos, yo a su madre le decía que ella es una privilegiada, que aquí puede pasear tranquila. Que en uh -huh. Madrid, y ella me dice que solo se hace este trecho, digo, en Madrid no se hace usted ni este trecho. Eso es lo que tienen los pueblos. Es lo que tienen los pueblos, ¿verdad? No puede salir. No como... puede salir. Y deja la puerta abierta. Y deja, exacto, Kisi, sí? que no entres a la casa del señor hombre. Pues no sé, ¿y entonces de qué se vive aquí? Y me dice, ¿se van todos fuera? La mayoría de la gente trabaja fuera. Pero, o se han ido fuera a trabajar. ¿Y vienen ah. luego aquí a dormir o...? No. No. Hay cuatro de esos, pero... pero, pero muy poco. ¿no? Muy poco. ¿Y en Taracón se encuentra trabajo? En Taracón hay bastante trabajo. Está en Carlos, que da trabajo a, a la mayoría de la es? comarca. Y estos que tienen, porque yo estoy ahí en una casa rural que me la han alquilado, no sé, 60 euros el, la noche. Mm. Yo decía, y arreglar una de estas, un emprendedor, eh, y alquilarlo, eh, ¿eso como lo vería hay, usted? Usted que de aquí sabe. Del, hay muchas casas para eso, pero hace falta luego mucho... mucho Que ve la gente. Que, sí, pero ahora con internet, ¿no? Que lo pones a, lo pones ahí. Hombre, pero, habría que estar aquí, claro, para... Este verla. pueblo está muy, muy bien situado. Es lo 100 kilómetros les... de Madrid, claro. tenemos aquí las ruinas de Segóbriga Claro, estáis estratégicos yo, yo, ¿A que sí? sí. Yo, o sea, a, que le, je... a que le guste la tranquilidad y todo eso Ahí y... sí que vería el negocio, ¿no? Sí. Coger una casa de estas, arreglarla y... Ahí ya bastantes casas rurales, aquí sí, hay ya, por lo claro. menos 4 o 5 Ahí estoy yo en una de esas y me cobran pues eso, 60 70 euros la noche Y fíjate, se ve que la han arreglado pero cuántas veces se viene al, al año. Claro, hombre, yo he venido aquí dos días, pero pero eso con lo que hay ahora en Internet, ¿usted ve por aquí turistas o no? Sí, bastante. Sí ves, ¿no? Bastante. Pues viene mucha es. gente. Y ahora mismo está todo lo de los turismos de seguridad. Sí. tiene sí. tiene auto, autocares enteros de, de, de chicos. Gente, de gente, ¿no? Claro, hay que... Y de gente. Pues nada, le agradezco mucho que haya... Si quiere añadir alguna cosa... No, es decir, igual. Lo vale. que aquí se ve un tranquilo. Claro sí, es para el que le guste la tranquilidad, está claro. Para el otro ya está en la ciudad, de verdad, como Madrid. Lo único que no tenemos es supermercados ah, y ¿No, todo y eso. no tiene supermercados? Hay uno nada más. Y de, pero carnicerías y el pan no lo tienen que traer y todo. Y eso que, pero decían, decían que tenía muy buen alcalde, que yo no sé de qué partido es ni nada, que les daba hasta a los ancianitos que les llevaban la comida. No, aquí no. Pues eso es lo que me ha dicho la del bar de la, la plaza. Es lo que me ha dicho, no, que había mucho trabajo, que había una fábrica que daba al Mercadona y que el alcalde, que a los mayores esa, les, les, pro, les proveía la comida. La, la alcalde es bastante buena, pero.. Pero no es así como me ha dicho, te lo juro no. que me la ha dicho antes la de. ¿Sabes quién te digo? La del bar. de sí. Trabajo. Es lo que me ha dicho. Y que sí que había trabajo. Bueno, bueno, pues sí. Claro, hay, hay trabajo porque, mira, en, no, un, sí, en, en, en, en un pueblo de 300 habitantes hay 8 bares. Hay 8 bares, ¿no? Es que en España que... En España, que no nos faltan los bares, ¿verdad? No, no pero que no veamos los ¿no? En España. Pero como bares se han llegado aquí. En España, exacto, la hostelería que nos falta en España. Bueno, no, no. eso está claro. ¿eh? A ver dónde hay tantos bares como aquí. 8 bares, bares para pa 300, pa 300 habitantes. habitantes. Eso es verdad. Lo que debemos. Y mantenerlos. Pues, pues na. ¿Y todos viejos? Sí. Y bueno, pero no es lo que le digo a su, a, su ma a su madre ya, que joder, que aquí una persona mayor es donde mejor vive. Sí, pero luego, porque dependen de nosotros, hay que tener de, de comer, hay que comprarles fuera y. Otro sí. Otro, otro y, y esa de las ocho por la que. Bueno, yo no digo, yo no digo nada, que le quiero no entrevistar, me ha dicho que no, que, que no, que está ocupada. Antes casi se a mi pequeñas yo aquí un no, donde sí, voy de... el lado, me... <risa> por el otro lado, por el otro lado. muchas gracias amigo, vale. No a los dos muchas gracias señora. Un abrazo. Pues Prilines ya habéis visto información de verdad que os juro que la del bar me había dicho lo contrario. Pero vamos a este señor sí que se le ve a este señor sí que se le ve sincero sincero. Tal vez la del bar me lo decía porque le interesa que venga gente para su negocio. No lo sé. Pero bueno esto lo mejor es que el, el interesado que venga él mismo y lo explore las posibilidades hemos coincidido con el señor que lo rural sí mira y viene alguien a ver si la puedo entrevistar vamos a ver hola tú eres de aquí no. ah qué estás de turismo no, o qué parece, sí. y vienes algunas veces o no algunas veces y y de dónde eres de vale bueno gracias chao chao vamos yo creo que coincidí ya habéis escuchado no primer nos digo nada de madrid la chica no la he querido presionar pero vamos en lo que creo que sí coincidimos todos que aquí tema de turismo rural habría y contra esta cantidad de casas vuelvo a, a mostraros las unas que se pueden habitar directamente y otras que se podrían arreglar algún Prisliner que sepa de construcción se ponen en Booking o en otras plataformas y la gente viene. Esto está muy comunicado con Madrid a una hora. Eso hemos coincidido todos. Lo de la fábrica del mercadone y todo eso, pues no lo sé. Ahí tenemos la tarea, prelinas Y el Tesla me ha llamado la atención. Este no es el Tesla, pero el Tesla me ha llamado. Mirar esta casa qué bonita. Mirar. Está, por ejemplo, totalmente arreglada. Dos pisos, mirar qué portal, su garaje, todo. Dos garajes veo. Y enfrente, mirar este terreno para edificar. 93 años tiene usted. Sí. Prislinas, tenéis aquí un señor de 93 años. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Luis. Antonio Cano. Antonio Cano. En Salices de toda la vida, ¿no? Usted de toda, sí, sí. toda la vida, Antonio. Toda la vida. ¿Y sí. cómo es la vida aquí en Salices? Si lo quiere contar, porque muchos le van. La a... vida mía ha sido trabajar en el campo. ¿Y cómo es el trabajo en el campo, don Antonio? Pues primero con las mulas, luego con los trastores y ya me he jubilado con los trastores toda mi vida. Ya rentado. Ha disfrutado usted, vamos, le veo de maravilla. Hombre, creo que me ha gustado, me bien. ha gustado el campo. Le ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado, sí. ¿Y, y qué es lo que se cultiva aquí? ¿O ¿No se cultivaba en Saelices y esta zona? En el pues campo? aquí no se cultiva más que el campo, la meja, se va y el trigo, el campo nada más. No hay fabrica ninguna ningunas ni nada. ¿Y lo pagaban bien? ¿O no? Uy, las campanas. Esto lo. Pues se ganaba, se ganaba. Los que trabajábamos en el campo, pues ganábamos. ¿Y ahora se ganaría en el campo? ¿Eh? ¿Ahora se podría trabajar en el campo en la actualidad? Pues ahora no hay más que los cuatro que trabajan suyo. Lo no suyo. Nada más. ¿Y les compensa o no les la, compensa? La cooperativa también hay, hay cuatro o cinco empleados. ¿Y se ganaría dinero? En las cooperativas, pues hombres que ganan, ganan, no, no. claro, ganan, vale. ganan. Que estamos para que venga más gente a vivir a Salices o no. ¿Usted recomendaría que vinieran aquí a vivir nuevas personas o no? Usted que es de aquí de toda la vida, 93 años. Toda la vida, toda la vida, toda la vida sin salir de aquí. Y este no probabilidad de haberme ido a Barcelona que la familia de las mujeres están en Barcelona y querían que los fuéramos, pero a mí no me ha gustado salir de ahí. De esa hélice, de su tierra, ¿no? De, de mi casa. De su casa de toda la vida. Ah, ¿Su casa cuál es? Está cerca de por aquí su casa. ¿Cuál la... vamos... es la primera? Esa de... ¿Cuál? De... ¿Cuál de todas? Que hay varias. ¿Esa del...? La del toldo. La del toldo. El toldo. Sí, sí, sí, sí. Y 93 años, y está usted aquí de maravilla, ya quisiéramos muchos. 93 años, usted. 93 años. Sí. ¿Le gustaría que viniera más gente aquí a vivir o no? Señor, que viniera aquí vivir nueva gente, ayudar al trabajo y a todo. ¿Le gustaría o le daría igual o para que vengan aquí a vivir, están buscando para vivir? Y les estoy diciendo que este es un bonito pueblo. Hay casas por ahí, sí. Hay casas, ¿verdad? Hay casas. ¿Y de, ¿Y de qué precio pueden estar esas casas? Sí, no lo sé, Edith. Depende, ¿no? No lo sé. Pero no muy caras, ¿verdad? Buscando. No sé el precio, le agradezco mucho, señor, que haya que nos haya informado. Muchísimas gracias, de verdad, señor. Muchas gracias, amigo. Gracias, gracias. Luego. No le molesto más. Gracias, gracias. Pues, Pirine, ya habéis visto el testimonio de, de Antonio. 93 años. Mirad, ahí le veis yendo a su casa que le llamo su mujer. 93 años tiene el hombre y toda su vida aquí. Y le está regañando. Yo pienso que es la mujer para que vuelva a su casa voy a ver mirad la puerta de la iglesia mira Prilines estamos de suerte que encontraba a tres bellas mujeres que son de aquí y, y nada pues vamos a preguntarles alguna cosilla que como veis aquí la vida y eso ¿Quién, quién me, bueno vuestro nombre lo primero yo me llamo Luis ¿quién va a hablar? quién le da menos hola ¿Cómo te llamas me llamo Cristina y nada, Cristina, ¿qué opinas de, de aquí? O sea, ¿desde aquí de toda la vida? Soy aquí de toda la vida. Que hemos hablado con Antonio, que, que nos ha dicho que tiene 93 años, nos hemos quedado impresionados. Yo tengo 32. 32. Y vivo aquí, y se vive de maravilla. Sí, es claro. una maravilla de pueblo, tiene mucha tranquilidad, al mismo tiempo que mucha vida como pueblo. Es lo que estamos diciendo, es lo que estamos... que nos ha dicho... La, la mayoría de las personas que hemos entrevistado. Que, y, lo, ¿Y luego de qué crees que podría vivir aquí un poco la gente? Bueno, pues aquí eh, puestos de trabajo no es que haya muchos, pero sí que alrededor eh, tenemos Tarancón, que tiene muchas fábricas. Nos han hablado de una fábrica que provee al Mercadona, pero no sé yo si... Sí, sí, vosotras en la conocéis Claro, Incarloza, por ejemplo, que es de carnes y está en Tarancón Y eso da mucho trabajo Eso ¿no? da mucho trabajo ¿Y a cuánto podría quedar Tarancón de aquí? Eh, un cuarto de hora, 15 minutos, son 20 kilómetros Y habría que tener coche, ¿no? Sí, claro, coche. hay que tener coche Y no sé, pues también les he dicho el tema del negocio rural, ¿no? Para alguien que rehabilite una casa Aquí para... se podría poner un negocio rural perfectamente Tenemos una tienda de supermercado <risas> Tenemos estancos, tenemos bares, hay gasolinera eh, se podría poner cualquier tipo de comercio. Tenemos una quesería también. El proyecto El Horno, nuevo. Sí, van a abrir un, un, una panadería también. Sí. Así que sí, muy bien. ¿Y gustaría que viniera más gente aquí? Claro, aquí, por a supuesto. ¡Oh! Claro, claro sí, no, nos, nos encantaría. Que claro. Eso sí, claro. Sí, además tenemos guardería, tenemos colegio. Es eso, eso vender. Tenemos ambulatorio. Tenemos sí, un montón, sí, claro. lo hemos visto, efectivamente Sí, sí, no, tenemos, no, no. tenemos médico y enfermera todos los días, que eso ya en muchos pueblos no, no se ve. No se ve. Y guardería, has dicho. Tenemos ¿no? guardería. Te mucho, sí, sí. Y luego el colegio con comedor. Genial. También tenemos casa, una vivienda tutelada para los mayores. Pues genial. O sea que tenemos de todo, de todo. A ver si se anima mucha gente. La calidad de pues sí. vida aquí no tiene nada que ver. Claro, ya lo hemos visto con Antonio. Se van años. animando, se sí, sí. van animando sí, sí. la gente. ¿Sí? Madrid tiene hospitales, tiendas. No sé qué la gente está siempre con las tiendas, pero la calidad de vida de un pueblo. Nada, y además te comunicas. Tres casas rurales. Bueno, ¿no? Sí, con... sí. Estamos a una hora de Madrid, a 40 minutos de Cuenca y a dos horas de Valencia. ¿Estáis estratégicamente? Sí, sí estamos muy bien situados claro, yo trato de venderos lo mejor posible eso es, eso es que muchísimas gracias a gracias a ti, no, no, no, no. muchas gracias. gracias chao, chao, chao chao pues sin comentarios Priline, ya habéis oído a las tres españolas super majas, vale primero solo quería hablar una, luego se han animado os reciben con los brazos abiertos yo lo exploraría, es una opción no digo más, solo os pido que pongáis like, lo, lo único que os pido si os ha gustado, ¿vale? que difundáis el canal, el que quiera venir a España y una vez aquí a hacer bien las cosas, lo que decía también al principio, aquí el ayuntamiento seguro que os arregla los papeles mucho más fácil, no es que haya un plan de repoblación, porque no dependería del ayuntamiento, pero para todo tipo de arraigos, todo tipo de papeleos, aquí no hay citas y la validez legal es la misma. Seguro que os colaboran. Y nada, que difundáis los vídeos, por fin, que cuanto más seamos, más inteligencia colectiva. Os dejo, PRILINES. Haremos más vídeos por todos los pueblos de España. Un fuerte abrazo. Volvemos Kisi yo a la casa rural que antes os enseñé. ¿Vale? Muchas gracias, Pirilines. Chao, chao. Vamos, Kisi. Venga, vámonos, vámonos. pucha.